Finalmente me levanté a la mañana, como verán Me puse la ropita ya, porque dije Bueno, voy a levantar mañana para que haya mejor luz sí. No, el día es una mierda O sea, está completamente nublado Así que la verdad es que chupaba un huevo si me ponía con mejor luz o no Así que no importa Yo hoy voy a ir a comer con una amiga de Rosario Me puse unas bucaneras, las zapatas Los zapatos, los zapatos Y las... No, amigo, mira la caja que me acaba de llegar Oh, por Dios Ah, mira lo que es Amigo, mira, mira lo que es y nada, estoy muy fachera La verdad que estoy muy fachera Me gustó bastante, la verdad que estoy muy feliz Es algo que nunca en mi vida hubiese conseguido acá en Argentina No me puedo quejar, no me puedo quejar de nada Ahora lo que vamos a hacer es acá. Lo que voy a hacer ahora es maquillarme Porque debería maquillarme No quiero lucir como una cara de nena pequeña Así que me voy a poner algo un poco más oscuro Pero primero vamos a iniciar con la base La base va a ser esta La base es esta de Maybelline Una bastante blanca El número es la 102 porcelana Generalmente para esparcir la base Uso esta esponjita Que no se estaría encontrando Que ya está medio, medio piruja, pero bueno Y vamos a poner humo en mi cara <muchas> Ahora parece que tipo como que estoy como recontra pálida bueno, Lo acabas de matar Pero les juro, les juro que esto después Como que me chupa la cara, como de repente se vuelve repetera Se chupa mi cara y se pone como de mi color de piel Ven, ven mi cuello que apenas tiene base Ven esta parte, ya están como casi del mismo color Quedó bastante bien Bueno, bastante bien para mí Para una maquilladora estaría como un... Hoy me hago las uñas, así que por favor ignoren esto Que da mucho asco Pero no importa, porque hoy me hago las uñas Así que a partir de hoy no voy a tener más las uñas así A la mañana tengo como las ojeras recontra marcadas Entonces tengo que hacerme Como ponerme corrector Pero no sé dónde está el corrector Bien, lo encontré, acá está el corrector lo uso para esta parte. Generalmente para ponerle tipo como un toque más a esta parte. sí. De paso, si no me difuminé bien algo, me lo difumina esto. Me quiero hacer como una especie de smoothie eye. Como no sé, maquillaje. No sé bien qué me voy a hacer. Seguramente vea algo en internet y diga, bueno, esto sí. Típica pintes. Ya encontré algo Más o menos Como lo que quiero ay oh, quiero este corte Quiero ese corte de pelo Nada que ver Che, quiero tener el pelo así Es una imagen que después Se le va a pasar un salto No sé cómo empieza la mayoría Yo empiezo generalmente Por el luz Acá va a un montón Pero les juro que no va a ser tanto Porque después como que Esto También se absorbe De repente mi cara Va a empezar a tener color También lo que vamos a agregar ahora Es como el contorno Uy, no, me puse una bocha <risa> La recabé Bueno, después vino No, amigo Me puse un montón pongo así, tipo, para hacer más repingada la nariz. En de total no tengo repingada, yo la tengo un toque más caídita. No me la hago completa, yo me la hago solamente a la mitad. Y acá, el tabique, pongo un cachito. Oh, un cachito, dije. Bueno, pincel, así estamos, ¿no? No importa, no ponemos un cachito, ponemos lo que nos dé el pincel. Igual, para mí lo que le da el toque no es esto, sino el blanco, que es lo que le voy a poner ahora en un cachito. Bueno, con este mismo contorno, yo a veces me hago acá, tipo, para que me redondee más los rasgos. Porque yo tengo la cara bastante cuadradita, pero todo esto es muy a la artimaña porque no, no es como que tengo una técnica o algo. Todos, todos tenemos una cara distinta, así que no tienen por qué hacer lo mismo que hago yo. Pero capaz si te sirve, decís, ah, quiero maquillarme como Tita Sama. Los pues, Eyes es como, ojos oscuros como si te hubiesen pegado una piña. No necesitamos que nos peguen una piña. Si estuviésemos en 1950, sí les hubiese dicho, aprovecha que tu marido te ha dado una piña y utilízalo para tu tutorial de maquillaje. Agarro el lineado blanco. Con el lineado blanco yo me marco estas partecitas. Ven esto. Ok, me lo marco. Porque nada, me parece como que queda mejor. Me encanta lo nublado que está el día. Qué buen día para salir a almorzar. ah. ah, ah me hice como un contorno en blanco y me lo difuminé después me voy a poner igual el deliñador y toda la vulguez, por ahora no tiene la magia que necesita el tener la magia que necesita, primero necesito más rojo, y ahora es cuando se vino divertido porque ahora es cuando nos vamos a la verla. porque cuando, como yo no sé maquillar yo hago lo que me parece, entonces agarro un montón de rojo, como ahora, y empiezo, bueno ahora aplicamos rojo, no estoy sentada para nada, un toque les va a dar o siempre por debajo de la línea esta como que nos agranda más los ojos, no sé qué más aplicaría de color ahí en medio, capaz de aplicaría un color claro, en mi caso yo aplicaría un lo bueno, oscuro, porque me chupongo. Entonces vamos a aplicar acá oscuro. La paleta que yo uso es esta: la Game Factor. Así me dicen, y Tita, ¿cómo utilizaste? ¿Cuál fue la técnica para que no se te vaya de costado? No hay nada, no hay, no hay ninguna técnica. Es a ojo, a ojo, todo a ojo. Alguien va a verme y va a decir, ay, Tita, no, pero tendrías que haberte hecho tal cosa y tal otra. Sí, seguramente sí, pero me chupa un huevo. <risa> Mira, uso el mismo pincel para todo, nada, no, soy un asco. Este es el alineador que yo uso, marca Yada, lo compré en México. En realidad yo uso cualquiera, pero este es como un fibrón. Entonces es como pintarse como una fibra. Una cosa aparte mía, yo no me pinto con negro esta partecita porque yo tengo como los ojos como muy grandes. El iris, mi iris es bastante grande Entonces en vez de hacer eso, solo me maquillo un poquito Muy poquito esta parte Yo lo hice, ¿vieron? Como que tiene como todo muy finita la niña acá Y hasta acá, en donde está el mi iris, ahí lo hice el grueso Me gusta más grueso La línea me gusta más negro y grueso Presto mucha atención al leñador porque si no, ahí la cago y cae todo ¿Entienden eso? Y a mí me gustan los labios pintármelos con la misma sombra de los ojos Me pinto por debajo porque mis labios son re chiquitos Entonces me doy la forma como que es más grande y vamos por los pestaños Bueno, esto es una cagada que yo me mandé Tengo una pestaña completa Y la otra pestaña, media pestaña ¿Por qué? Pues tengo que yo había perdido una de las pestañas Y dije, ya fue, las corto Y uso las dos así, a media Y después encontré la otra pestaña pegada a la pared Por lo menos tengo todo mi rango Y Hola, ok La puta madre ¿viste? no sé si la hago, bueno a ver, ¡ay! Otra vez hice lo mismo. ¡Qué hija de puta! Cierto que ya la abrí. Bueno, le ponemos pegamento a toda la zona de la pestaña. Yo de animal, en vez de cortarlas con una tijera, las corté con los dientes porque no tenía mucha paciencia. Cortar una pestaña con los dientes porque la quieres usar ya. Eso es no tener paciencia. Dale, colectivo, querías hacer más ruido, ¿no? Me causa risa porque mira afuera y estaba el de la policía en mi me Yo antes me las cortaba porque era más fácil de pegar cortadas. Si te cuesta mucho, tipo, pegarlas así enteras, cortalas. O sea, sé lo que hago yo. Pero no la cortes con los dientes. No hagas lo que hago yo. ¿Te parece que no le di espacio? Como que peguen la otra muy juntas. Le saco un pedazo. El delineador, como que ayuda a que se peguen. ¿eh? ¡Wow! ¿Dónde está el otro pedazo de otra pestaña? ¿Qué pestaña está? ¿Puede desaparecer una pestaña así? Oye, las pestañas, ¿por qué desaparecen así? ¡Acá está! Me gusta cómo queda cuando las corto, porque quedan como separaditas. No me voy a sacar ahora, ¿qué pedo? Uy. Bueno, ahora pueden ver el maquillaje. Bastante épico, con unas botas de la puta madre, mira estas botas Abajo obviamente voy a poner algo un poco más abrigador me pongo los anillos, me pongo los anillos Ahora podría elegir ponerme lente de contacto o no Pero la verdad es que me gusta mucho cómo me quedan sin lente de contacto Igual vamos a probar Estos rosas son de, de Crazy Lens, una marca de lente de contacto acá de argentina Bien Uh, para. Me parece que tiene fulmure, eh. Dice, le tengo que poner agua. Agua de lente de contacto. No otro tipo de agua. No le vayan a pasar agua a un lente de contacto. Agua normal, porque literal te quedas sin lente de contacto. Tiene algo el lente. No, por favor, no me caes en el maquillaje que corren, puta. Aparte, la diferencia es re bonita. Chera, a chera la tita Amigo, qué buenas botas. Qué buenas botas. Esas botas. ¿Qué quieres, Felipe? Ay, bueno, te amo. Bueno, sería mi luz bueno, amigos, muy bueno Así que ya, así como estamos, vamos a ir a ver a Cami Lagón, qué agradable lugar, lleno de flores, a todo tipo de flores Uy, <risa> ah. Yo tengo ese no, de... no, mirá, otro usted <risa> eh, está haciendo referencia a las drogas No, no, ¿qué que? Alta máscara de gas Ah, no es una máscara pipo Eso es para fumar droga, ay, todo es droga Droga, droga, droga, droga Ay, mira, Esto tiene droga Esto, escúchame, Es para picar la droga Nada, qué bonito peluche Parece una mano, ¿no? Las escaleras no funcionan No funcionan Nos encontramos recién al a tener así A Luki. Ay, boludo, casi me mato Me encanta Combina con el ambiente Ah, con la droga <risa> no. no, bueno, hablando de cosas que pasaron eh, Nada, por alguna razón de mi vida Llegó un pony sadomasoquista a mi vida Y ya, Y ahora soy fan de los ponis sadomasoquistas ¿Cómo se llamaban los fanes de los ponis? My little ponis fans Sí Sí. Eh, eh. Pony Lovers No, po no, Pony Lovers <risa> Llegamos a un lugar muy elegante El cual la gente me está mirando raro y no sé por qué será que te lo respondas? No, no, es eso? no, es que es un gato No y nada, resulta que me duele la uña Porque, ah, la puta madre ah. Casi me mato Resulta que, nada, me creció una uña de la pata Y me está haciendo mierda el pie estoy acá sufriendo Primera vez que un rionero rione, Rionero Rionerino paga ah, el sí, pagué. Mentira, le hice pasar por las barras Y le dije, así se pasó Y pasamos y me dijo, ¿y ahora cómo se paga? y no pagamos nada que lo llevé por el mal camino Acá caminando, tranquilo con los pibes Ahí está, Lolo Morales ah, bueno, bueno, bueno. Está bueno esto, ¿viste? No, yo siento. Te... Peruano yo te Para, para Peruano Un Momento, pana No, sos como tu perro Ah, muy, muy, muy, muy. es muy gay, <risa> es muy gay eso Es artista, boludo, verdad. ¿Sentiste eso que se mueve? ¿Qué? Lo que choca contra tu cola son mis bolas, son mis bolas. Tres personas que no aparentan ser homosexuales Se están caminando en las calles de Palermo. Me encanta cómo está el cielo, el cielo está muy estético. No, no. Termina acá en el partido de los pibes. No me voy a hacer las uñas al final. De fondo hay 80.444, 23.200 pendejos gritándome en el oído. Pero bueno, hombres jugando al fútbol tan tierno. bueno como soy una persona con poca estabilidad para grabar, me olvidé en sí de cortar el video xd, así que les dejo algunas historias de las cosas que pasaron después con los pibes salimos a tomar un par de birras jodimos un rato, nos quedamos en la casa de un amigo y de ahí me fui a mi casa y me pasaron un par de cosas turbias y raras pero bueno, eso se los contaré en el próximo video ¡os quiero mucho! Tengo a tu lado arroz pasado.